Nuevo aquí en el living, ¿Sí? listos para charlar con nuestra próxima invitada. Nos acompaña Silvi Muñoz del equipo de Paga Médicos de Mendoza. Muy Silvi. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Gusto enorme de recibirte. Igualmente para nosotros poder participar del programa, así que. Felices. Bueno, muy bien, la verdad muy bien. que es admirable lo que hacen los payas Totalmente. Uno se los Totalmente. encuentra por allí, en los pasillos de los hospitales, haciendo su labor voluntaria, haciendo esta tarea tan noble que es acompañar a, a niños que están en una situación de enfermedad y, y llevarles un poquito de alegría, ¿no? un poquito sí. de motivación. Sonrisas, uh -huh. amor, juegos, esa es nuestra función. Dentro de lo que es el hospital, puede ser centros de día, puede ser geriátricos, Ajá. Ah, también. Ah, con claro. personas de todas las edades exactamente, trabajan. Exactamente. Ah, bien, Yo pensaba que era claro, únicamente sí, sí, con sí, niños. Eh, con niño. En mi caso, yo trabajo en el hospital, estoy en el hospital Noti, ¿Sí? eh, por elección. Podemos, una vez que hacemos el curso de Palla teatralidad, que ya enseguida si quieren les informo, sí, claro. bien cómo es. Y, y, bueno, y participamos o vamos a ese dispositivo que en mi caso es el hospital Noti. ¿Y vos por ejemplo en el Noti qué tareas haces? En el Noti son todas tareas que nos enseñan en el curso que lo dicta Gerardo Quiroga, uh -huh. que es nuestro paya formador. Bien. Entonces ahí lo que hacemos es eh, contribuir en la, en la salud emocional de los niños claro. mediante juegos, eh, mediante magia, canto. Y, uh -huh. y todo lo que es lo artístico y humorístico también ah, claro. claro, es un para momento poder, de diversión, de eh, desconexión exactamente, quizás, exactamente De esa realidad un tan dura Un ratito de esa realidad uh -huh. eh, que estén diferentes y con sonrisas Total, Nosotros cambios. entregando amor para que eso también se produzca Me imagino uh -huh. que ustedes tienen que tener un temple muy especial Que están sí. muy preparados emocionalmente Porque se encuentran con situaciones y realidades muy duras sí, sí, Y sí, tienen sí. que uh -huh. entregar alegría igual. a ustedes Mucha Mucha, para eso nos preparan. Uh -huh. Son tres meses que nos preparamos para eso, con esas técnicas del payaso teatral, que es la técnica clown. Ajá. Entonces, para poder estar frente a ese tipo de situaciones. Silvia, ¿vos toda tu vida te dedicaste a algo relacionado con el teatro? ¿o ¿Cómo fue que llegaste de esta manera al arte, pero, pero un arte solidario? La verdad que es una actividad solidaria. Eh, yo me dedico a otra cosa que Ajá. no es eh, médico. No hace falta ser médico Bien. para poder hacer los cursos. Yo soy, estoy en la parte de arquitectura, así que Ajá. nada que ver. Claro, eh, pero ¿puedes es llevar esas dos cosas a la par? Por supuesto, claro por supuesto. Es el tiempo que le dedicamos uh -huh. a, esa, a esa actividad. Claro, sí, es a sí, aportar sí. tu granito de arena desde ese lado. Exactamente, me perfectamente encanta. y con, con mucho amor. Eso es uh -huh. lo que más llevamos. Nos comentabas que hay que hacer un curso, hay que prepararse para ser pasajamédicos. No es que de un día para el otro yo me consigo un atuendo, una vestimenta divertida, no, no, no, colorida... No, no, no. No, y no. empiezo a trabajar, ¿no me tengo que preparar? ¿En qué consiste esa preparación? Bien, la preparación es tres meses. Ajá. <coughs> Ahora ya se están por dictar. ¿Cuándo Empieza venga. en abril. A ah, no, falta nada. Ya, ya, ya, se pueden sumar. Eh, nos encantaría, nos pone muy contentos que lo hagan, así que eh, en abril son tres meses, uh -huh. una vez a la semana, los sábados, de 16, tranqui. buenísimo de 17 a 19. ¿Y es a partir de alguna edad? ¿Es a partir de, ¿O pueden a ir partir, niños, ser de payamédicos? Eh, a partir de los 18 años, Ajá, en, en un momento se hizo, recuerden que estamos en pandemia, o sea las claro. cosas han cambiado bastante. En cuanto a nuestra, voy a hacer un paréntesis, pero en cuanto a nuestras agenciaciones, en los, es decir, en los hospitales, claro. los, ha cambiado. Ya lo, lo hacemos de forma virtual. Lo bien. hemos hecho en forma virtual todo uh -huh. este tiempo. Eh, así que contentos de poderlo hacer así y esperando ansiosos de poder volver al bueno, hospital. En cuanto a las bien. edades que me habías preguntado, de 18 en adelante. No todo bien al público. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Lo dicta Gerardo Quiroga, uh -huh. por si, si vas sí, a ver. Sí, sí. Eh, durante esos tres meses. <coughs> Tengo el teléfono de él, si se quieren comunicar. ¿Tienen redes sociales también sí, los payamédicos. Sí. Ah, ahí les mandan un mensajito. Sí, Médicos en Mendoza, Perfecto. que es en Facebook y en Instagram. Listo, mira, Así ahí que... lo estamos viendo en ah, la perfecto, página. Perfecto. Lo buscas como payamédicos en Exacto. Mendoza, les dejas un mensajito y ellos ahí sí, te Gerardo, van a brindar Gerardo, la información. Ahí nomás va a informarles a todos los que quieran saber sobre hacer los cursos de Paya. esto es de manera desinteresada, de manera voluntaria. Ustedes no cobran no, por hacer nada. esta tarea. No, no, no, no. Claro. Puro amor. Por amor. Sí. ¿Y has notado sí, un incremento sí, sí. en la cantidad de gente que se quiere sumar sí. a hacer payamédico? ¿Cómo lo ven últimamente? Hay muchos que quieren hacerlo. Nos estamos como ubicando otra vez, eh, eh, va a ser presencial, los cursos que va a dictar ahora Gerardo. Buenísimo. Presenciales, Bien. ¿sí? Que es mucho más didáctico, muy bueno. Por supuesto. Muy bueno, muy lindo y una vez los tres meses estamos listos para salir. Y una vez que vos estás formado, puedes elegir a dónde querés ir a desempeñar tu tarea. Por ejemplo, sí. vos decías que trabajas en el NOTI. Por elección propia. Exactamente. Que les dan como una, quizás. Un eh, abanico de posibilidades, de posibilidades sí, sí, para que sí. ustedes puedan en donde elegir. donde la, las instituciones o los hospitales aceptan que nosotros vamos a trabajar ahí. ¿Y hoy por hoy dónde, dónde está haciendo más falta que, que vayan los payamédicos? ¿Hay la... quizás algunos nosocomio que les hayan reclamado? No, no Necesitamos no, no, no, más no. personal, venga. Hospital Español, Hospital Noticias, están todos en esos dispositivos trabajando. Ah, los bien, chicos. tanto del ámbito sí, público sí. como privado. Ustedes. Sí, sí, sí, Hospital Central. Buenísimo. Claro. Sí, sí, en donde realmente tenemos autorización Perfecto. para poder ir a hacer. Nuestro uh -huh. trabajo. y tienen algún día puntual donde vayan a trabajar a acompañar a la gente o se lo van manejando ustedes cómo eh, regulan hay días, eso, hay días. Las visitas? por ejemplo en mi caso los días viernes ajá ya lo digo, tenés fijo. todos los días viernes en la mañana perfecto, perfecto. Sí, es una cuestión de que se organiza uh -huh. claro no es así nomás Silvi, sí, qué curiosidad nos <ríe> puedes contar sobre el, el trabajo de un médico? pues yo sé que los colores los eligen de una manera particular Especial. que hay sí, ciertos sí, sí. colores que evitan a la Exacto. hora de, de confeccionar los atuendos bueno eh, nosotros para poder agenciar en los hospitales mm. Debe ser con ética y estética. Bien. O sea, deben ser colores vivos, como habrán visto, uh -huh. llaman la atención. Claro. Y no colores eh, oscuros, negro, marrón, eso no. Claro, la, la nariz de, un, de los payamédicos no es la clásica nariz roja. No, no, no, naranja. Naranja, bien. Debe ser naranja, es uh -huh. así. Perfecto. Sí, sí, sí, sí. Tienen como un reglamento, es un todo reglamento una, al que un código. Un código. Un Para poder agenciar en los distintos lugares. Perfecto. Sí, sí, debe ser así. Mira, ahí okay, estamos viendo narices. Esas, esas narices sí, de, de las sí, Lilis sí. que te han venido a acompañar, porque nos, es, que están con nosotros Liliana Benítez y Liliana Lucero, hola. ellas son también del equipo de médicos. Hola, hola, bienvenidas. Hola, hola bienvenidas. Mira, nos han venido a acompañar hola, hola, hola. para mostrarnos hola, hola. un poquito cómo es que se manejan. Un placer. Hola, hola. Hola. Gracias por venir. Sí, me, me encanta hola. todo lo que tienen, mira, hasta un patito que ahí se asoma por el bolsillo. ¿Tiene nombre ese patito? ¿Cómo se llama. Maggie. Maggie, mira. Sí, mira. Ah, mira, me encanta. Hay un delfín también. también. ¿También? Accesorios, pulseras, sí. me, me encanta. Tiene poderes. ¡Ay! ¿Qué poderes, sí, no por ejemplo? Sí, la felicidad, ah, mira. Me encanta que que vamos al medio, Clarita? Sí, sí, ¿sí? La, la, la, la vamos a acompañar a conocerlas las un poco más a las chicas sí, eh, Les quiero preguntar, salgamos del papel de Lili ¿Ustedes tienen quizás el nombre de su personaje? Sí ¿Hay que buscarse un nombre de sí, por sí. Sí. Y Lili, pasamos por acá y Sí, acá. ¿Cómo sí. se llaman? Pili Linda Ah, muy bien. bien ¿Y cómo lo elegiste? Por nombre de una persona chiquitita así especial. Ajá. Ah, muy bien. bien. Perfecto. ¿Y ¿Tu nombre? Tu El mío es la doctora Pilili Ah, sí. la doctora no, la casi igual. Casi igual a la ah, es verdad. Y, y por ejemplo, ¿dónde las encuentran ustedes? ¿Dónde es su lugar de trabajo? Nosotros estamos justamente los dos en los días sábados Ajá. en la casita de, de, de Ronald ah, Sí, claro. Y, sí. Los días, y también los mismos sábados nos vamos a Noti, al Hospital Noti. ¿Y cómo los reciben los chicos? Se asombran cuando sí, sí, Van corriendo por los pasillos. Eh, nosotros también vamos desesperados a, a los claro. encuentros a los juegos. Uh -huh. claro. eh, nos piden que entremos, sus papás, que y por sí. favor entremos, no. que Hola. nos están esperando. ¿Y ¿Qué es lo que a usted más les gusta de su trabajo? Eh. Llegar, llegar y ver esas caritas que te reciben con sí. esos ojitos tan alegres. Uh -huh. sí. Y bueno, y de brindarles el cariño que uno puede en a su medida, porque a lo mejor no pueden este, levantarse bien y bueno, uh -huh. crear un, un ambiente. Claro. Seguro. Un ratito. Un sí. sí. ratito. De sí, sí. ¿Por Ellos qué nos se han dado cuenta nosotros estamos acá en, un, en una selva, en una granja? Sí. ¿En cuál? ¿No lo han visto Mira, ustedes? Hay una granja. ¿Es ¿Verdad? ¿No lo han ¿Cómo? visto sí, ustedes? Sí, hay una granja. Sí, es verdad. Estamos sí. parados sí. en una granjita. Es, es cierto. Sí. Estos animales. Estos son los animales. No, no, no. Era un granje donde nosotros queríamos preguntarte, por ejemplo, vos, ¿qué animal tenés preferido en tu granja o tu mascota? Ay, los chanchitos. Los chanchitos. Me gustan los chanchitos. Ay ,Ay, ah, a ver, ¿cómo, ¿Cómo? ¿cómo? No, no pues tal? ¿También? ¿Qué También los chanchitos tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? vamos a decir tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ay, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? cómo tal? el chancho? ¿Cómo ay, haría? Ay no, como me sale bien ah, sí, el río, así mirá. Muy bien. Muy bien. bien. Sí, Avenida, primero, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es una de las tantas dinámicas es, que ustedes van sí, que claro. y les presentan a los chicos claro, Para imaginarse claro. que salen sí. en otro situación. En, en otro lugar Tenemos también muñecas mágicas ah, sí, ah. sí. Sí. Sí. Sí. sí, sí, sí Por ejemplo, dice, vamos a tocarla Vamos a preparar A ver, ¿qué podría hacer o te gustaría que haga ella? Me gustaría que baile como si estuviera en la mejor fiesta de su vida, ¡Oh! ¿no? por ejemplo. Ay, ¿con ese botón se hace? ¿La activo, la activo? ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Bien! ¿Está bien? Bueno, pues, Nosotras las dejamos aquí, la vamos a acompañar a Silvi de nuevo para ya darle la despedida. Y recordarles a todos los que quisieran ser payamédicos cómo tienen que hacer para anotarse, porque el curso bien. arranca en abril, Si Ya nos habías mencionado. Sí, sí, sí, sí. En un placer. Gracias, placer. Gracias eh, lo... chicas. Placer. Hermosas. Muy bien, doctora. Chao, doctora. Muy bien, muy Chau, bien. bien. Chao, doctora Pililu. un placer. Muy bien, muy bien. Un <risa> <risa> <risa> gusto Hermosas, qué bonita claro. la sí, que Sí, hacer. sí, sí. Eh, bueno, es dictado por Gerardo Quiroga. Uh -huh. eh, se hace por tres meses, empiezan ya en abril. Perfecto. Eh, para mayores de edad. Para mayores, o sea, para sí. todo público. Claro, de 18? en adelante? Sí, en adelante. Bien. Eh, ¿Qué más? Son presenciales. Tengo, son to, son, el curso es presencial. Si eh, ¿sí se comunican con Gerardo, que su teléfono es 261-69. Uh -huh. 94, eh, eh, 94 eh, Sí, 69, 94, 608. perdón exactamente Ay, per 6, Exactamente, 6, milán, ahí, exactamente lo en ahí está en pantalla para que, que lo anoten Si sí, tenés sí. una persona familiar, amigo, Por que te te interesado Directamente le pasas el número y decís dale Esta es tu oportunidad, anotate para hacer tu, tu aporte no Aportar ese granito de arena Por desde fe. el lado de la solidaridad Para muchísima gente Está en una situación difícil, triste, que la viene luchando, pero vos vas ahí un instante y le cambias el día. Total, Perfectamente total. así, Nos es mágico. ¿Algún eh, recuerdo, alguna experiencia que te haya quedado que quizás ayude a la gente a terminar de decidirse, convencerse uh -huh. para participar, que digas, bueno, esto me marcó y esto va a sumar a que alguien más se interese, se involucre? En realidad no hay un momento exacto, es como todos los días que asistíamos... Eh, era como mágico eh, Los niños es permanente Cuando nos ven uh -huh. con nuestros colores Ya a lo lejos Nos, nos empiezan a llamar Quieren que los abracemos Lamentablemente vino la pandemia y ya no lo pudimos hacer, uh -huh. pero no importa Lo hicimos virtual, eso quería aclarar también ¿Y, ¿Tienen idea cuándo van a poder volver? Porque ya se flexibilizó un poco La sí, situación poco de la sí, pandemia Un poco sí, pero nosotros tenemos que recibir <coughs> Autorización de lo, de, los de lo que es claro. hospitales claro. y, los y sí. todos los centros Que requieran de uh -huh. nuestra asistencia Así que esperamos a que pronto Sí. Estamos re sí. Sí. Y creo que los chicos también, también Están, y los no tan chicos Seguro, esperando, Esperándonos Esperándonos, eso es así. Eh, hemos hecho también, cabe aclarar, eh, mucho en lo virtual, el lavado de manos, la uh -huh. concientización del lavado de manos. Claro, ustedes también les enseñan a los chicos más allá de entretenimiento Exactamente, el lavado de manos, el distanciamiento social Ajá. y como habrán visto, el uso del barbijo es verdad que no, eh, que debe ser, y lo que fue, claro con todos eso, los protocolos. Eso nosotros, exactamente. Por lo so seguimos supuesto. haciendo y es así. Excelente. ¿Sí? El aplauso para ti sí, para, sí, para las Muchas gracias Que nos hicieron jugar, nos Muchas hicieron gracias. divertir Y que hacen esta tarea tan noble, sí. tan ejemplar Somos A no perderse el curso de los paramédicos, A no dejar pasar esta oportunidad Ajá. En las redes Ajá. sociales los buscas Le mandas tu mensajito y allí de esa manera te Perfect. van a brindar Toda la información para anotar Nos vamos ¿Todo? a la pausa Pleasure. Tenemos que hacer un nuevo corte y ya venimos para seguir compartiendo De, de, amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá Ajudarte buscando cobre